a todos, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a nuestro evento de difusión, Impulsa tu negocio con tecnologías digitales, organizado por el programa Proinóvate del Ministerio de la Producción. Esta tarde estamos muy contentos de compartir con ustedes los testimonios de empresas de diversos sectores que han logrado incorporar tecnologías digitales indispensables para mejorar la eficiencia de sus procesos, implementar nuevos canales de venta y fidelización, mejorar la experiencia del cliente y acceder a nuevos mercados. Todo ello gracias a los fondos no reembolsables que otorga ProInova. Damos la bienvenida a los representantes de nuestras empresas invitadas, beneficiarias del concurso Mi Pymes Digitales de Proinova. La señora Clara Cruzado, gerente general de Serranova Hoteles de la región Cajamarca, el señor Cristian Torres, gerente comercial de la empresa Racil, y el señor Jairo Centeno, gerente general de la empresa Villabambú de la región Junín. Les agradecemos a nuestros invitados por su participación esta tarde. Ahora sí, es momento de iniciar nuestro evento. Queremos compartir con ustedes todos los detalles de la nueva convocatoria del concurso MIPIMES Digitales, convocado recientemente por nuestro programa Proinnovate. Por ello, invito a Álvaro Ojeda, especialista de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de Proinnovate, quien nos orientará sobre todo lo que debemos saber para acceder a, los fondos, a fondos de asistencia hasta mil soles sin créditos, recuerden es muy importante, sin créditos ni devoluciones para implementar tecnologías digitales indispensables para mejorar los procesos productivos y comerciales de nuestras empresas, la relación con los clientes y proveedores y el acceso a nuevos mercados. Recuerden que la convocatoria del concurso de pymes digitales estará abierta hasta el primero de junio a la una de la tarde. Bienvenido Álvaro, te doy el pase para que puedas iniciar tu presentación. Adelante. Eh, gracias, Cristel. Eh, muy buenas tardes con todas las personas que están conectadas, con todos los eh, empresarios, emprendedores. Bueno, sí, eh, voy a proyectar mi pantalla. Mientras, mi nombre es Álvaro Ojeda. Sí, y hoy día vamos a dar información sobre las bases del concurso. A ver. Ya, ahora sí. Eh, vamos a buscar... El puntero. Ahora sí. Bueno, Preinnovate eh, es el programa del Ministerio de la Producción que impulsa y consolida la innovación y el emprendimiento innovador, así como el desarrollo tecnológico y productivo del país. ¿no? Entonces, un poco haciendo la referencia al programa. Ahora sí vemos información muy precisa del concurso pymes Digitales que cofinanciamos con este concurso. Proyectos vinculados a la digitalización empresarial a través de procesos, ojo con esto, de adopción y o adaptación de tecnología digital en la empresa, ¿no? que a su vez esto pueda incrementar la productividad y la competitividad empresarial. Entonces, todos los proyectos que se presenten deben estar enmarcados dentro de este objetivo del concurso. Eh, presentamos aquí el flujo del concurso primero tenemos un proceso de admisión donde eh, es parte del proceso de admisión presentar el formulario de postulación a través del sistema en línea, hay un proceso de evaluación, evaluación externa, ojo, por inóvate, no hace la evaluación de los proyectos, sino son eh, como ahí dice, son consultores externos, ¿no? proceso de evaluación. Luego hay una evaluación legal, hay una ratificación por la elección ejecutiva y la publicación de resultados. Todo este proceso de admisión puede durar un promedio de tres meses o un poco más según el tipo de concurso. En este caso las eh, entidades solicitantes que son aprobadas entran en una fase de ejecución donde la primera parte o la primera fase es desarrollar un diagnóstico. ¿no? En esta en esta eh, en este desarrollo de diagnóstico se van a priorizar las tecnologías de digitalización a implementar, ¿No? Y seguramente va a salir un plan de implementación. Toda esta primera parte puede durar hasta un mes como máximo. Y tenemos una segunda fase que es la implementación. La implementación de tecnologías de digitalización priorizadas en este diagnóstico. Esta segunda parte de implementación es hasta 10 meses. Entonces contamos de 11 meses la ejecución para los proyectos que son admitidos. Aquí vemos un resumen eh, de los participantes y requisitos, deben ser eh, empresas privadas, micro, pueden ser microempresas pequeñas y medianas de los sectores de bienes y servicios, en realidad dentro de los sectores de bienes y servicios están casi todos los sectores, eh, puede ser no sé, metal mecánica, comercio, producción, agricultura, eh, es decir, eh, servicios, todos aquellos que brinde, ¿no? Eh, un servicio produzca un bien. Deben ser personas jurídicas constituidas legalmente en el país y registradas eh, registros en registros públicos, que acrediten un mínimo de un año de funcionamiento contados retroactivamente desde la fecha de cierre, es decir, si se, si se presentan hasta el 1 de junio hacia atrás, deben de tener un año de funcionamiento. Re, que registren ventas mínimas de 13 UITs que no superen las 2.300 suites. Esto es con referencia a la declaración jurada del impuesto a la renta del año anterior, es decir, de 2022. Hay otros requisitos que los van a ver, y muy importantes las bases, pero estos son los principales. Eh, todos los eh, proyectos que se presenten deben de tener un equipo técnico, ¿no? Estos justamente les van a pedir esta información dentro del formulario de postulación. Debe haber un coordinador general del proyecto, Este debe ser personal de la entidad solicitante, puede ser el representante legal, puede ser el gerente, ¿no? porque dice debe tener facultades para tomar decisiones. Es responsable de gestionar el proyecto y de presentar los informes técnicos financieros. También debe haber un recurso humano de la entidad solicitante, puede ser un trabajador, un técnico que conozca a profundidad todas las áreas de la empresa, no necesariamente que sepa sobre temas de digitalización. Sino más bien, este es quien va a ayudar al consultor de diagnóstico, porque seguramente va a pedir información y es una persona que debe conocer todas las áreas. ¿no? Debe ser un personal de la entidad solicitante y que participa en las labores técnicas, se acompaña en las actividades. Entonces debe ser, puede ser un trabajador, puede ser un técnico, un profesional que conozca a profundidad las áreas de la entidad solicitante. También debe haber un coordinador administrativo que justamente va a hacer las rendiciones y los informes de los gastos del proyecto. Este coordinador eh, administrativo también puede ser el coordinador general, ¿no? siempre y cuando cumpla con ambas tareas y funciones designadas. Entonces, como mínimo deben haber dos personas, un coordinador general y un recurso humano. Si el coordinador administrativo es un tercero, está bien, pero si no hay... De repente otra persona puede asumir estas tareas eh, el coordinador general del proyecto. Acá tenemos las dos fases. Una primera fase que es la del diagnóstico, donde justamente se van a identificar, eh, digamos, qué mejoras requiere alcanzar la, la PYME mediante la digitalización. Este diagnóstico lo debe hacer un consultor que quien lo propone la entidad solicitante dentro del formulario de postulación propone el consultor. Hay requisitos que debe cumplir este consultor, está estipulado en las bases. Este diagnóstico dijimos que puede ser hasta un mes. De ahí tenemos la etapa de implementación, donde se implementan todas aquellas eh, tecnologías que contribuyan a mejorar el nivel de madurez digital de la, de la MIPIME, ¿No? Y se debe tener en cuenta las capacidades para adoptar y adaptar eficientemente esas tecnologías. Entonces, esta implementación hasta, es hasta 10 meses vemos el cofinanciamiento. Hay dos fases. Todos postulan primero por el diagnóstico. Donde Proinnovate te brinda hasta cinco mil nuevos soles de recursos no reembolsables, es decir, el 100% Solo esta primera fase incluye gastos de impuestos, ¿No? Esto, estos cinco mil soles justamente es para hacer el diagnóstico. Eh, ahora, si ese diagnóstico es aprobado, Pre-Innovate te puede brindar hasta cuarenta mil soles para una segunda fase de implementación. Esos 40 mil soles pueden ser entre el 50 y el 70% de recursos no reembolsables. ¿De qué depende? De las ventas. Si mi empresa vende entre 3, 13 UIT y 1.700 UIT en el 2022, esos cuarenta mil soles representan el 70%. Y el otro 30% es cofinanciamiento entre aporte monetario y no monetario. Pero si mi empresa es más grande, vende entre 1.700 suites a 2.300 suites, esos 40.000 se convierten en 50% y el otro 50% lo debe poner la entidad. Es decir, aquí es más claro el ejemplo. Mi proyecto ya no sería de 40.000 si yo estoy en este eh, nivel de venta. Mi proyecto sería de 80.000 soles, ¿no? De los cuales mil me da por innovative y los otros 40.000 lo debe poner la entidad eh, solicitante, de los cuales el 18% es aporte monetario y un 32% aporte no monetario. ¿no? Entonces, así es como se ven estos porcentajes. ¿Qué se financia en la fase de diagnóstico? Y con los 5.000 se va a poder pagar al consultor o puede ser una persona jurídica que realice el diagnóstico de brechas. En la fase de implementación, aquí tenemos eh, como ejemplo, ojo, digo como ejemplo porque todavía no se sabe qué tecnologías va a implementar. Eso va a salir como resultado de este diagnóstico, pero podrían ser, por ejemplo, asistencia técnica en el contexto de procesos de mejora continua, optimización de productos, prueba de productos, servicios digitales, diseño industrial, Explotación de nuevas eh, tecnologías, comercio digital, puede haber también algunas plataformas, promedios de pago, servicios en línea, operaciones y logística para comercio digital. Puede haber un ERP, un CRM, que involucre la implementación y adecuación de los parámetros, ¿no? de acuerdo al, al tamaño de la MIPIME, desarrollo de contenido, gestión de canales, estrategias de transbordación digital incorporación de tecnologías avanzadas. Big data, log, blockchain, machine learning, eh, robótica, AI, y otros, inteligencia artificial. ¿no? Entonces, estos son algunos, digamos, de las herramientas, algunos, algunas de las tecnologías que puede implementar. ¿De qué va a depender eso? Del resultado del diálogo que no se puede pagar con estos recursos no reembolsables, por ejemplo, el IGB de toda la fase de implementación. Por eso que dice salvo de la diagnóstico, ¿no? Tampoco puedo pagar con eso cuotas de créditos, compra de bienes o raíces, valores de instrumentos financieros. El pago de deudas, por ejemplo, no puedo usar para pagar deudas ni pago de consultores que por la elaboración del proyecto, ¿no? Cursos de capacitación estándar, la compra de, en este caso, enlatados o software básicos, o pueden ser los office o antivirus, tampoco están permitidos. Servicios que promuevan subsidios, pasantías, compra de maquinaria o equipos. Ojo, el hecho de digitalizar no siempre involucra la compra de maquinaria, sino más bien servicios para digitalizar la empresa. Actividades de comercio cualquier otro gasto corriente de la empresa, gastos de funcionamiento administrativos no son elegibles. Aquí tenemos el proceso de cómo se da el concurso, la selección, presentan ustedes la ficha de postulación, esa ficha es evaluada por expertos evaluadores externos, esos proyectos también van a sufrir una revisión de requisitos legales y pasan por una ratificación de la elección efectiva y se publican los resultados ¿no? entonces acá se dice que proyectos son admitidos y no son admitidos entonces como primer paso se realiza el diagnóstico y ese resultado del diagnóstico es evaluado por la unidad de evaluación y monitoreo donde nos dice si entran a implementación o no esos diagnósticos si son coherentes, están dentro del tiempo y el presupuesto que nos dice las bases y entran a la etapa de implementación. ¿no? Entonces, esa es un poco la ruta en resumen cómo se da la selección de los proyectos. ¿Cómo se presentan los proyectos? Eh, a través del sistema en línea, aquí tenemos una dirección que es ingenios.proinnovate.gob.pe y las consultas de base se pueden hacer a este correo, servicios tecnológicos, arroba, y las eh, consultas sobre el formulario en línea a este correo, soporte-bajo-sistema.innovate.org.pe La fecha máxima de presentación fue pues, el primero de junio hasta antes de la una de la tarde. Entonces, todavía nos queda un tiempo para poder eh, reunir la información y llenar nuestro formulario de postulación. Bueno, eso es en resumen las, eh, digamos, las bases... De lo principal. Ahora sí, dejo Cristel para la siguiente presentación. Excelente, Álvaro. Muchas gracias por tu participación, por tu intervención esta tarde, por habernos contado detalles de esta nueva convocatoria de digitales, que como tú lo mencionas, a través de este concurso nosotros cofinanciamos con fondos no reembolsables proyectos vinculados a la digitalización empresarial. ¿Mediante qué? Mediante la adopción de procesos, mediante procesos de adopción e implementación y es adaptación de tecnologías digitales en las empresas con la finalidad de contribuir a, a eh, a mejorar su productividad y competitividad en el mercado. Recuerden que las postulaciones a este concurso, el concurso de MIPIMES digitales, estará abierta hasta el primero de junio a la una de la tarde y los invitamos a nuestro próximo evento. Eh, vamos a tener un taller de postulación este 4 de mayo, este jueves 4 de mayo a las 4 de la tarde, donde les vamos a explicar paso a paso cómo registrar correctamente la información en el formulario de postulación en nuestro sistema en línea. Vamos a compartir por el chat todos los detalles para que puedan inscribirse y participar de este evento. Muchas gracias Álvaro. Ahora sí, seguimos entonces con este evento eh, virtual sobre eh, Impulsa tu negocio a través de tecnologías digitales. Es momento entonces de iniciar nuestro panel eh, de casos de éxito. En este caso tenemos tres empresas que han accedido a los fondos de Proinnovate a través del concurso de MIPIMES Digitales. Iniciamos entonces con la participación de eh, la señora Clara Cruzado, Quiero presentarles a la señora Clara Cruzado, ya gerente general de la empresa Serranova Hoteles de la región Cajamarca, que recibió un cofinanciamiento no reembolsable de Proinnovate para implementar soluciones digitales en los procesos de comercialización y gestión hotelera de la empresa. Bienvenida, señora Clara. Le doy el pase para que pueda iniciar su exposición. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por invitarnos a esta presentación. Eh, vamos a compartirlos, eh, compartirles cómo fue nuestra experiencia y esperamos que eso ayude también a cada uno de los empresarios que se encuentran en esta sala. Les voy a compartir. Nosotros participamos eh, con Proinnovate en la implementación de soluciones digitales para los procesos de comercialización y gestión hotelera. Quien les habla es Jesús Clara Cruzado Saavedra. Y les vamos a contar un poco de quién es, eh, quiénes somos, cómo es que llegamos acá al, al proyecto y a, y, y a postular eh, para este programa. Nosotros somos Serranova, que significa Sierra Nueva. Somos una empresa hotelera que nace en el 2015 en Cajamarca, eh, enfocada básicamente en el bienestar de las personas. Es nuestro nuestro fin brindar una experiencia única a los huéspedes, eh, a los colaboradores que están con nosotros dentro de la empresa a través de soluciones inmediatas en armonía con el medio ambiente. Entonces, para poder cumplir esto, nosotros nos preguntábamos cómo trabajamos este tema de las soluciones inmediatas, brindar la experiencia única, y es por ello que empezamos ahí en el proceso de identificar, para saber cómo hacerlo, eh, identificar qué nos, qué nos faltaba mejorar. Nos dimos cuenta que teníamos un mucha información sin ser analizada, teníamos procesos ambiguos, no bien definidos, eh, llegaba una persona a un puesto, lo hacía de una manera, salía esta persona y, y parecía que el, el proceso eh, se lo llevaba consigo porque eh, la otra persona lo hacía de otra manera. Entonces eso nos hizo ver que teníamos que tener procesos bien establecidos, eh, visuales, especificados. También nos dimos cuenta que no teníamos una marca establecida. Eh, la marca básicamente es la que nos permite llegar a nuestro objetivo cliente eh, y nos dimos cuenta que nuestros íconos, eh, lo que nosotros utilizábamos para la marca no estaba bien definido. Tampoco eh, teníamos por escrito qué somos, a dónde vamos, qué es lo que vamos a dejar en nuestro caminar como empresa para la sociedad y sin planes de comunicación. Ya llegaban las, eh, las etapas como, por ejemplo, y el Día de la Madre, ya no sé si es el caso de, de muchos de nosotros, el Día de la Madre hay que sacar algo para el Día de la Madre, pero sin una estructura, sin un plan estratégico, solo para cubrir ese momento, ¿no? Entonces nos dimos cuenta también que había una carencia de análisis de ingresos eh, como empresa, por lo tanto no se podía hacer presupuestos ni proyecciones y una dificultad en respuestas rápidas y, y de manera simple. Entonces nos enfocamos. En solucionar dos objetivos específicos y ahí les quiero compartir la experiencia porque a veces cuando uno escucha de soluciones digitales dice ya voy a poner el software, voy a poner el programa, voy a hacer la herramienta digital y, y por ahí no se empieza para poder eh, eh, implementar una herramienta tecnológica, es importante como dicen, estar ordenados internamente y es por eso que nosotros identificamos dos objetivos muy claves. Uno es qué herramientas vamos a implementar que son no tecnológicas y que nos van a ayudar hacia adelante y qué herramientas tecnológicas teníamos que hacer. Entonces, en ese, en ese proceso nos dimos cuenta que teníamos que desarrollar un plan estratégico. ¿Por qué? Porque es importante saber qué es lo que hacemos, porque a veces eh, ni los mismos trabajadores, ni quien dirige la empresa, eh, le consume el día a día y no nos preguntamos qué es lo que qué es lo que cuál es nuestra misión qué es lo que hacemos eh, hacia dónde soñamos porque el tiempo pasa rápido y si no lo gestionamos eh, el día a día nos va a ir llevando de repente a donde no queremos no entonces establecimos cuál es la visión cuáles son los valores que nos vanas y esto es súper importante porque a lo largo de este camino se presentan varios cambios, como por ejemplo eh, los huaicos, eh, el tema de, de los virus y, y, otras, y otras situaciones que cuando uno podría analizarlo con, con el FODA, que, que son las amenazas o, o, o, las, o las oportunidades que puedan venir, que son externas, es importante que tú sepas tus valores como empresa para que puedas tener un sustento y se pueda caminar como empresa hacia estas cosas externas. Igual para poder saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras eh, debilidades. Y también definimos ahí, cuando hicimos el plan estratégico, cuáles son las, eh, las actividades que íbamos a realizar temporarias. También hicimos una gestión de marca, que es lo que les estaba comentando, y un mapeo de, de los procesos del negocio. Eh, cómo funcionan y cómo es que deberían funcionar. Y, y ahí... Nosotros lo que recalcamos es que a veces nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera, pero hay un proceso y hay una mejor práctica que de repente nos, nos puede costar ese momento eh, hacerlo de esa manera, pero en la vida creo que tenemos que hacer dos, dos pasos. Uno es aprender y a veces es desaprender para volver a aprender. Entonces, eh, este objetivo logramos eh, cumplirlo con, con esta en, en esta, de esta forma, ¿no? Después ya en las herramientas tecnológicas, una vez cubierto el primer paso, es que hemos implementado un software hotelero que nos permite hacer las reservas en línea, tenemos una página web que se, que se pueden conectar desde cualquier parte del mundo y tenemos procesos automatizados, tanto de logística y administrativamente. Entonces, sin más eh, teoría, les les muestro y les comparto. Les voy a pasar también por el chat para que me puedan, nos puedan visitar. Y ahora les presento a Serranova Hoteles. Recuerdan que les comenté que primero hacíamos una parte de implementación de herramientas no tecnológicas. Esta implementación de herramientas no tecnológicas se ven plasmadas en la presentación de nuestra página web. Acá es que nosotros hemos especificado, como les decía, eh, quiénes somos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y cuáles son los valores que nos han ido sosteniendo a lo largo de estos ocho años de, de trabajo. Asimismo... Bueno, ahí nos pueden visitar. Estamos en, eh, voy a hacer el cherry. <ríe> Estamos en baños del Inca. Ahí está la dirección. Espero que nos puedan, nos puedan visitar con mucho gusto. Les vamos a atender y pueden, podemos hacer la reserva en línea, que es lo que les comentaba, que con un solo clic. Ingresamos acá, por ejemplo, si quieren hospedarse, vamos a suponer el día de mañana, ya que en algunos lugares están de días libres, y ahí me sale las habitaciones eh, con las que contamos un detalle y descripción de ellas. Si seguimos el, el proceso, eh, vamos a poder hacer nuestros pagos y reservas en línea, ¿no? Supongamos, eh, y también sacamos nosotros acá con códigos promocionales, les damos precios, precios especiales, ¿no? Entonces, eso es la página web y ahora les voy a mostrar, les voy a compartir el software hotelero con el que estamos trabajando. A ver, un segundo... Yeah. Un segundo. Por acá ya tengo abierto el software. Este es un software hotelero. Se llama Mini Hotel. Eh, por ejemplo, acá nos saca el resumen por días, nos indica quién está pendiente que llegue hoy día, quién es, eh, estaría saliendo el día de hoy, eh, en booking, cómo van nuestras reservas. Podemos hacer el análisis, por ejemplo, de los comentarios que nos dejan en línea, Ahí, las estrellitas que nos van dando. Acá asimismo podemos ver, por ejemplo, el día de hoy, eh, por ejemplo, vemos ahí en línea el, el día de hoy las reservas que tenemos, cuántas personas tenemos en estos momentos y quién y cómo está el estado de cada uno. Si ya llegó al, al establecimiento, si está en check-in, si está en check-out. Podemos hacer una revisión acá también de nuestros ingresos, nuestros gastos. Por ejemplo, podemos hacer un análisis de cuánto y cómo es lo que hemos venido y nos venimos gastando a la fecha, cuánto son lo, lo que deberíamos proyectar o anticipar para esto, cuánto hay que reembolsar, eh, cómo es que Cómo es que estamos gastando, en qué se gasta más, ¿no? Entonces tenemos una proyección como para poder tomar eh, decisiones, porque a veces, como les comentaba al inicio, no teníamos un análisis de las data. en cambio ahora ya nos permite tomar decisiones con la con la información que venimos registrando, ¿no? Pero para ello primero hay que eh, hay que automatizar y definir bien nuestros procesos. Entonces, una vez que nosotros ya teníamos, tenemos los procesos, lo que les estoy enseñando es información con la que estamos trabajando en estos, en estos momentos. Entonces, por ejemplo, una vez que ya tenemos nuestros procesos definidos, nuestro control de ingresos y gastos, eh, empezamos a repartir actividades, ¿no? Que es lo que eh, tenemos que, que. y cuando. Cuando, por ejemplo, es la fecha que se tendría que cumplir tal o cual actividad por áreas, ¿no? La área administrativa, capacitaciones, tareas de mantenimiento que vamos realizando. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, hemos sido desarrollando, eh, ya tenemos todas nuestras actividades de alguna forma automatizadas y tenemos un un trabajo más rápido para poder desarrollarlo a nivel de todo el equipo. ¿Cuáles son los beneficios? Que tenemos procesos automatizados, eh, optimizados, mejorados. Tenemos rapidez y accesibilidad a la información porque como les mostré, uno en línea puede hacer la venta y toda la gestión administrativa, le llega ya correos automáticos y a través del WhatsApp, si por ejemplo hacen su reserva, les va a llegar rápidamente la información y también eh, la reserva de la misma. Se puede hacer análisis financieros de la empresa para tomar decisiones. Esto también nos ha ayudado a mejorar la cultura organizacional dentro de la empresa, porque eh, al tener... Ya una información más ordenada, clasificada, nos permite dar otro paso hacia adelante que es cómo deberíamos mejorar. Cuando uno es como cuando uno va limpiando, mejorando algo, se da cuenta de que qué más le está faltando, ¿no? Y, y es bonito porque vamos creciendo a nivel de equipo y se siente en la cultura de, de la empresa hay mayores oportunidades de crecimiento y como les decía eh, vamos adquiriendo mayor madurez empresarial también ¿no? ¿Qué impactos nos ha traído esto? Generar cambios eh, ya que nos, eh, nos hemos venido digitalizando mejorando los procesos nos damos cuenta que en qué otras cosas deberíamos mejorar, ¿no? Por ejemplo, ahora nos damos cuenta que tenemos que otra vez volver a postular, porque tenemos que aplicar herramientas que nos permitan hacer una venta ya con todas las redes, las redes sociales nos ha permitido esto también dar respuestas rápidas, con calidad, con mayor experiencia, y que nos permite estar en la vanguardia de lo que se requiere actualmente. Nosotros estamos en un lugar eh, privilegiado que es eh, Baños del Inca, que es Cajamarca, nuestra linda sierra. Entonces, nos permite poder vender a lo nuestro con todas las comodidades de lo que habría en otros lugares, eh, a nivel mundial turísticos, ¿no?, entonces, nos permite estar en, en esa vanguardia a, a esa misma forma, ¿no? Y por lo tanto, aportamos al desarrollo del turismo y la gente puede, por ejemplo, de cualquier lugar del mundo, puede hacer su reserva, puede conocernos, eh, puede ver lo nuestro, porque hemos tratado también que en el establecimiento no solo haya una, eh, un, un mejor, algo mejor eh, en los procesos digitales, sino lo que estamos ofreciendo siendo dentro del establecimiento es que puedan observar lo nuestro a través de su infraestructura, a través de su gente. Por ejemplo, en, en infraestructura, eh, en Cajamarca se, se teje lo que son los sombreros. Entonces hemos hecho de lámparas con los sombreros en las camas, tenemos eh, las personas que trabajan los telares hechos a manos en nuestras camas, la gente puede ver los telares hechos a mano, también eh, hemos tratado y seguimos trabajando en armonía con el medio ambiente, viendo todo lo que implique el cuidar, nuestro planeta, por ejemplo, para cuidar nuestro planeta en cosas simples, hemos cambiado en todo el establecimiento a focos LED, a ascensores para no gastar mucha energía, en toallas que tengan el gramaje mínimo necesario para no estar utilizando muchas y así contribuir también al medio ambiente, ¿no? Entonces, esto nos permite ver qué otros pasos seguir hacia adelante. Bueno, espero que les, les sirva de, eh, de, de alguna guía, así como cuando nosotros empezamos y nos puedan visitar pronto también. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna consulta. Perfecto, señora Clara, muchas gracias por su participación. Le agradecemos por estar presente hoy en este evento, eh, en este evento de difusión, en este evento que le hemos denominado Impulsa tu negocio con tecnologías digitales. Eh, excelente experiencia sobre la adaptación de herramientas eh, digitales para la gestión hotelera. A través de los testimonios de la empresa Serrano Hoteles, queremos que más empresas se animen a postular al concurso pymes Digitales. Le eh, pedimos a la señora Clara Cruzado esperar esperarnos unos, un, unos, unos, unos minutos porque vamos a darle pase a nuestros panelistas, a otros panelistas invitados y al final realizaremos ese, esa ronda de consultas así que vamos a hacerle algunas consultas muy puntuales a ustedes sobre, sobre esta experiencia, no para complementar ya la información que nos ha brindado muchas gracias señora Clara seguimos entonces nuestro evento invito al señor Cristian Torres, gerente comercial de la empresa RASIL a comentarnos la experiencia sobre la ejecución del proyecto desarrollo e implementación de un medio digital enfocado en el incremento de la cartera de clientes B2B para el mercado internacional en la empresa Brasil Brasil también es una empresa que ha accedido a los fondos de ProInova a través de otros concursos como el concurso de Mil Pymes de Calidad. Adelante señor Cristian Torres, bienvenido. Muchas gracias Cristel. Este, bueno, como lo, lo mencionaste eh, nosotros ganamos este concurso en el año 2021 en plena pandemia. Eh, de decidimos postular porque queríamos ver nuevas herramientas este, para llegar a, a nuevos canales, ¿no? Porque estamos en plena pandemia. Entonces, presentamos el, eh, este, este proyecto llamado Desarrollo e Implementación eh, de un medio digital enfocado en el mercado internacional para incrementar la cartera de clientes B2B de una empresa exportadora eh, el año 2021 pero este, ¿quiénes nos presentábamos? bueno, Brasil es una empresa que ya tiene 21 años, este, hace cereales eh, para el desayuno eh, snacks de tipo chifles, eh, papas no papas fritas minestras también hace con la marca del Royal Chef y algunos productos naturales como frutas deshidratadas y nosotros queríamos, como les digo, este, presentarnos. Bueno, al principio de la pandemia fue, fue complicado porque este, cuando hacías snacks te decían, no puedes vender nada de snacks, ¿no? Entonces eh, queríamos ver qué nuevas alternativas de venta teníamos. El objetivo general era desarrollar e implementar el medio digital digital que permita el, el acceso a nuevos mercados, este, tanto nacional como internacionalmente, para, que, para potenciar este, nuestra marca, eh, potenciar también los productos que nosotros producimos acá en la planta. Además, estas son, son algunas de las fotos que tenemos en la planta y también fueron puestas en la página web. ¿Cuáles fueron los resultados de, de implementar este sistema? Primero, eh, parecía sencillo, pero primero tuvimos que hacer una estructura nuevamente de la página. Teníamos antes una página muy sencilla, pero esa página no tenía ni siquiera un, otro, o sea, un traductor para inglés. Si queríamos llegar al mercado extranjero, teníamos que, que ponerle este, en inglés. Además, también se trabajó en la nueva línea gráfica, porque teníamos, como habíamos nacido... Tan, este, a veces digo, tan un poco desordenados. Teníamos la misma, la misma marca que decía Brasil para todos, hasta para menestras, vendías con la marca Brasil y el cliente no estaba tan, este, no estaba tan, no, no le enfocábamos bien porque no se podía vender un cereal para el desayuno con una marca, así como un snacks y una menestra con la misma marca. Entonces, diferenciamos, diferenciamos los, los, este, las marcas para diferentes tipos de consumidores. Así generamos oportunidades este, para mercados potenciales. Y con la página web en marcha se empezó a evaluar el rendimiento a través de Google Anal Analytics, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos ver el, el, este caso que este mes eh, tuvimos 639 usuarios a comparación del mes pasado que, que, que entraron a nuestra página, 559, ¿no? Podemos ver también que por medio del Google Analytics, que este, eh, ingresan más personas de Perú, Estados Unidos, Colombia, Chile, bueno, y otros países, ¿no? ¿Cuáles fueron los beneficios que, que hicimos? Bueno, el proyecto permitió a Racil tomar una decisión de invertir en una nueva línea gráfica de empaques. Eso también hicimos, hicimos todo ese año, el, el cual permitió una nueva segmentación del mercado. Nos veían este, de diferente manera porque también le creamos nuevas marcas. La marca de cereal, por ejemplo, ahora se llama Sander. La marca de menestra se llama Royal Chef. La marca de snacks se llama todavía este, Rassil, es la única que se quedó con el, con el nombre. Y de productos naturales tenemos Naná. ¿no? Además se obtuvo una presentación más atractiva de los productos y unos foto, unas fotos en calidad para nuestro catálogo online. Ahora es mucho más sencillo cada vez que nos pide un cliente un catálogo, le mandamos nuestro catálogo digital. Y, hemos, y con esto hemos logrado captar un, un, un nuevos clientes. No solamente nos quedamos aquí, sino también postulamos a, al siguiente año, el año 2022, al programa de apoyo a la internacionalización. Y con eso, con eso logramos captar nuestro cliente en Estados Unidos, un, un supermercado. Los impactos eh, eh, que tuvimos fue, bueno. Finalmente, se logró captar nuevos clientes en el extranjero, como les mencioné, y desarrollar nuevos productos para la exportación. Además, se pudo ampliar la cartera de clientes a nivel nacional e internacional, obteniendo visitas potenciales en el extranjero. Y se logró una mayor presencia online, ya que transmite más prestigio y calidad a todos los visitantes. Bueno, esta es nuestra página web, racilcorp.com. No, mi nombre es Cristian Torres y este es, este, es el, este es nuestra presentación. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias señor Cristian Torres por su participación le agradecemos mucho compartir con nosotros esta experiencia de cómo, usted, cómo ustedes están implementando esos procesos de digitalización y también ahora vamos a acompañarlos en este proceso eh, de, interna de internacionalización de la empresa a través de nuestro concurso de PAI. Ahora sí quiero presentarles al señor, al señor, perfecto, quiero presentarles al señor Jairo Centeno, él es gerente general de la empresa Villabambú de la región Junín, quien nos va a hablar sobre el proceso de digitalización de la empresa. Adelante, señor Centeno, bienvenido, muy buenas tardes. Vamos a. Sí, cuando usted nos diga, eh, proyectamos su presentación. Perfecto, sí, iniciamos. Buenas tardes, Cristel, buenas tardes a todos los que se encuentran en la sala. Eh, es un honor de estar acá presentes. Vamos a presentar de manera inmediata el proyecto Villabambú. Eh, para que puedan entender a qué rubro nos dedicamos, en qué sector nos encontramos. Siguiente, por favor, y poder dar play al video. Saluda a Jairo Centeno, les presento en esta oportunidad el proyecto Villa Bambú, proyecto hace más de 7 años, ubicados en Chanchamayo, en Selva Central. Hemos logrado introducir 42 especies de bambúes con diferentes objetivos para la reforestación, brotes comestibles y bambúes ornamentales, tratando y con el objetivo de innovar y renovar el paisajismo y la jardinería en nuestro país. la primera sembrada en el país. Esta especie hemos validado que en menos de 18 meses los produce cañas de hasta 5 pulgadas. También hemos contado la capacidad de brotación de hasta 30 brotes. Estos brotes en menos de 18 meses alcanzan más de 20 metros de altura. Esta producción de brotes nos permite una cosecha de brotes comestibles de hasta 30 toneladas por hectárea. Por su rápido crecimiento, 18 meses, que es la edad que tienen, hemos validado con ello que es una gran herramienta para remediación ambiental, erosión de suelo y ideal para defensas ribereñas. Siguiente, por favor. Entonces, como han podido observar, nosotros somos una empresa dedicada a la reforestación en el ámbito forestal y teníamos eh, bambúes ornamentales, las primeras en el Perú, y todo nuestro stock o tienda era específicamente y físicamente, ¿no? Entonces no teníamos presencia digital y a causas de pandemia tendríamos que implementar y y conocer nuevos mercados. En este caso, la digitalización de la empresa era necesaria y obligatoria para poder mostrar productos que nunca se han visto en el Perú, como son las primeras plantas ornamentales en bambú. Entonces, parte de ello eh, era poder desarrollar como primera etapa un branding Nosotros teníamos un logo inicial que no satisfacía y que estábamos un poco equivocados con el enfoque. Entonces, eh, la empresa donde te, te, te hace toda la consultoría, pues te brinda todo el asesoramiento eh, para poder desarrollar un branding adecuado. Eh, también desarrollamos una página web donde inicialmente eh, nosotros orientábamos a crear una plataforma e-commerce, pero en la evaluación y en la consultoría que dura seis a nueve meses, eh, nos dimos cuenta de que... El, tendríamos que en el mercado a la cual nos enfocábamos y como un producto nuevo teníamos mucho que, que educar a las personas en el sentido de dar mucha información sobre cada bambú para qué uso y, y cuáles son los cuidados entonces la plataforma e-commerce no era el objetivo sino redireccionar a través de la página de la página web a un servicio más eh, personalizado eran las ventas por WhatsApp no entonces eh, implementamos la web y terminábamos el canal de ventas a través de, de la plataforma de, de WhatsApp. El posicionamiento de Google AdWords en 360 en todas las plataformas de Google, redes sociales, eh, tuvimos campañas, anuncios. El objetivo era que según las palabras claves establecidas y, y, y escogidas estratégicamente, tendríamos que posicionarnos en la página 1 para generar más, más interacciones, más ventas. Entonces eso también conlleva a posicionamiento en redes sociales. ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Eh, como están observando, los resultados fue, eh, fueron los dos logos iniciales donde nosotros eh, implementábamos un isotipo, el cual queríamos demostrar las cañas de bambú en una gota. ¿Por qué? Porque es el mejor administrador del recurso hídrico por ser hueca, siempre la planta almacena agua, ¿no? Entonces, por eso uno puede, digamos, salvarse la vida si es encuentra bambúes en la selva. Eh, de la siguiente manera, eh, el nuevo planteamiento, eh, con ya una paleta de colores, con, digamos, hojas membretadas, una presentación, un branding que va desde el uniforme, eh, polos, gorros, uniforme, ¿no? La, la idea era personalizar y ser uniformes en nuestro, en nuestro marketing. Y logramos con, con, con el nuevo branding. Eh, la página web creada y en funcionamiento, eh, si hay tiempo podemos disponer en, en, en entrar los anuncios en Google con palabras claves. Eh, logramos estar en la primera página. Eso nos permitió elevar eh, bastante nuestro, nuestras interacciones con los clientes y así de la misma manera incrementar muchísimo el tema de las ventas. Eh, las, cam las campañas en redes sociales. Eh, definimos de que una persona eh, automáticamente valida una web si en caso tiene muchos me gusta, porque es una forma de validación, al igual que los puntajes, igual que los comentarios, así como un post servicio, no un post venta. Entonces, eh, hicimos campaña de me gusta, llegando hasta, hasta 10.000 en la primera etapa, ¿cierto? Siguiente diapositiva, por favor. Los beneficios de toda la plataforma digital. De, de haberlo implementado en la empresa es que posicionamos a nivel nacional la marca comercial Villabambú Perú ¿no? eh, en todos los motores de búsqueda. Eh, aumentamos eh, de, de manera más del 100% la cartera de clientes que manejamos. Nosotros nos encontramos en la región Junín. Ahora ya disponemos de clientes a nivel nacional. Eh, con el branding desarrollado uniform, uniform, uniformizamos. El modelo de presentación bajo un formato optimizado de marketing, ¿no? Y la presencia digital en 360 que lo logramos en todos los sentidos, ¿no? Siguiente, por favor. Los impactos potenciales. Eh, logramos un flujo continuo de ventas generadas por los canales de venta establecidos, el Marketplace, web con direccionamiento de ventas al WhatsApp, Google My Business y otras plataformas eh, digitales. Así como también implementamos vallas o, o banners en el vivero, físicamente, y hicimos presencia radial, lo cual nos ha generado mucho posicionamiento, y eso nos ha generado ventas en todas las regiones del Perú, que ha sido digamos un efecto eh, instantáneo durante el año de ejecución del proyecto de transformación digital dado por Proinnovat, ¿no? Entonces hemos roto esquemas eh, sabiendo que éramos un producto nuevo, eh, íbamos a un mercado nuevo, no conocido, y que las plantas eran nuevas en el Perú y tampoco sabíamos cómo manejarlas al 100%. Entonces, todo este proceso eh, nos ha validado de que es un, es un, es un medio eh, muy satisfactorio estar digitalmente, ¿no? La transformación digital. Siguiente diapositiva, por favor. Este es mi nombre, Jairo Centeno Moali. Eh, soy gerente general de mi propia empresa de Villabambú, Perú. Estamos ubicados en, en Junín, en, netamente en Chanchamayo, y estamos gustosos de, de poder eh, recibirlos para conocer el proyecto Via Bambú. Gracias. Perfecto, muchas gracias señor Centeno por su participación, gracias por haber compartido eh, su experiencia, su experiencia de, eh, de digitalización de la empresa. Seguimos entonces, ahora vamos a iniciar el bloque de consultas. Eh, iniciamos las consultas con, eh, con, con eh, consultas específicas sobre el concurso, sobre el concurso, quisiéramos por favor que Álvaro Ojeda pueda activar su, perfecto, Álvaro, activar su cámara. Álvaro, tenemos algunas consultas sobre el concurso. Eh, tú en, en tu presentación nos, nos has mencionado quiénes pueden postular, cuáles son los requisitos y nos has dado detalles sobre el proceso de, eh, de ejecución de estos, de estos proyectos y. Eh, y el cofinanciamiento que otorga Proinnovate, pero sería importante eh, hacer algún, algún recordatorio sobre estos puntos claves. La primera consulta es respecto a quiénes pueden postular y qué requisitos deben cumplir. Y en el caso de la SUIT, mencionar eh, que es, si son de este año o del año anterior. Sí, eh, en cuanto a requisitos y participantes, eh, dijimos que pueden postular micro, pequeñas y medianas empresas, solo en este caso personas jurídicas. Personas naturales no son elegibles, deben acreditar un año de funcionamiento continuo. Y si sí, un requisito eh, es que tengan una venta anual de tres subites, o sea, si yo vendo menos de tres subites o más de 2300 subites, no estoy cumpliendo ese requisito. O sea, se debe entender así: si yo vendo menos, no estoy cumpliendo ese requisito. Y si aún así me presento sin cumplir requisitos, obviamente no soy elegible para este concurso. Puede que haya tal vez otros concursos, pero no necesariamente de digitalización, donde sí tal vez eh, las ventas que eh, se pidan sean menores, pero en específico para mi PYME digital deben de tener ventas entre 13 UITs y 2300 UITs. y Toda la información sobre requisitos, es más, estaba leyendo algunas consultas, están en las bases, ojo, están en las bases y en los anexos. Muchas veces no bajan los anexos, solamente están bajando las bases. En los anexos hay mucha más información sobre el proceso de postulación. Y obviamente una empresa si quiere postular debe revisar las bases y anexos porque la suposición es de que se le brinda toda la información que necesitan conocer para poder postular de manera exitosa eh, esta información está contenida en bases y anexos, entonces es importante revisar antes de postular bases y anexos, ¿no? Sí, la siguiente eh, consulta me dices, eh, Cristel, por favor. Perfecto, muchas gracias Álvaro por tu intervención. La siguiente consulta es ¿Cómo podemos elegir al experto consultor o la empresa consultora que realizará el diagnóstico? ¿no? ¿Y cuál debe ser el perfil? Sí, también eso está contenido una parte en las bases y otras en los anexos. Eh, el consultor Proinnovate no recomienda, ojo, Proinnovate no recomienda ni brinda un listado de consultores. Nosotros no podemos brindar porque es parte del proceso de evaluación es decir, si yo te digo el consultor pues ya no te tendría que evaluar esa parte que hice en los criterios de evaluación de un 20% entonces no sé si me permites, por favor voy a proyectar para mostrarles voy a, a compartir mi pantalla y aquí justamente en, ¿se, se puede ver, Cristel, por favor me confirmas Correcto, Álvaro, se visualizan las, las bases. Sí, aquí nosotros podemos ver los criterios de evaluación y ahí nos indica cuál es esta experiencia, ¿no? Y se puede ser una persona natural con formación profesional en las carreras de ingeniería, ciencias económicas, ciencias sociales. Es amplio, ¿no? Prácticamente entran en todas las carreras porque hay otros afines. Pero eh, también puede ser persona jurídica, preferentemente. Si es persona natural o un consultor de la persona jurídica, debe tener estudios de posgrado, especialización, diplomado o maestría en temas relacionados al desarrollo tecnológico. Debe tener un RUG, debe tener un mínimo de cinco años de experiencia profesional y en los últimos tres años debe hacer al menos tres diagnósticos, planes de acción en brechas de tecnología digital o procesos productivos. Y además debe contar con tres años de experiencia en la implementación de proyectos de mejoras tecnológicas. Todo ello se debe acreditar con documentos como son contratos, son de servicio, eh, recibos por horarios, certificado de trabajo, constancia de trabajo. Es decir, la pregunta es cómo yo puedo, eh, digamos, identificar a un consultor. Primero, Proinnovate no te va a dar un listado de consultores. En las, eh, en las bases y en los anexos de las bases dice que es responsabilidad de la entidad solicitante poder buscar al consultor y proponerlo dentro del formulario de postulación y que, que ese consultor cumpla con estos requisitos. ¿Cómo busco al consultor? Primero, hay muchos consultores que están promocionándose a través de las redes o la web, o hay empresas, personas jurídicas, empresas, que seguramente si uno digita en el Google, de repente consultoría en lo que es eh, digitalización empresarial les va a salir eh, no más de eh, o, o más de 50 o 100 empresas ¿no? y eh, el, cada entidad debe hacer contacto con ellas o sea no es responsabilidad de Proinovate hacer la intermediación para ellos pueden encontrar también estos profesionales en las cámaras de comercio en las universidades eh, de repente también en los cites a través del ITP los hay, hay cites que trabajan el ministro de la producción estos temas en los colegios profesionales. Es decir, no es difícil. Más bien hay que buscarlos, hay que hacer contactos con ellos y lo primero que uno debe hacer es pedir el CV para explicarles obviamente que están postulando un concurso y que necesitan introducirlos dentro de su formulario de postulación, pero que deben de cumplir estos requisitos. Ojo, es un 20%. Si yo te recomiendo a un consultor, ya no te tendría que calificar un 20%. Es por eso que no podemos dar un listado de nombres porque equivale a un 20%. En esta convocatoria se está trabajando de esta manera. Tal vez a partir de la siguiente convocatoria pueda que cambie esto. y Ya se tenga publicado una evaluación de eh, consultores. Pero eh, para esta convocatoria, por lo momento, no recomienda porque es parte del TAC. Eso sería la, la respuesta, no sé si haya alguna otra consulta. Sí, sí Álvaro, tenemos dos consultas sí. más, nos están preguntando eh, ¿Quién ayuda a la empresa en esa implementación de las tecnologías? En este caso, estamos hablando de esta entidad proveedora de servicios tecnológicos si nos puedes dar mayores detalles sobre la función que cumple y cuál debe ser ese perfil que debe tener, ¿no? Sí, justamente eh, a ver, una vez terminado el diagnóstico, el, el consultor le va a entregar a la entidad solicitante, es decir, a la empresa, pues su diagnóstico recomendando qué tipos de tecnologías, aplicaciones o software necesita la empresa. Pero a su vez es una función también de este consultor identificar quién va a hacer esa, esa tarea. Por lo menos debería darle dos o tres nombres a la empresa. Por eso tú le estás pagando los cinco mil soles de diagnóstico. O sea, no solamente es el diagnóstico, sino Hacer eh, de repente ya un planteamiento muy sólido y dentro de ese planteamiento recomendar a dos o tres empresas que son las entidades proveedoras de servicios que van a implementar esas tecnologías. Entonces ya aquí ya no es responsabilidad de, de repente el empresario, sino de ese consultor. Porque si el consultor dice, oye, tú necesitas de repente una plataforma, no sé, una pasarela de pagos y podría recomendarte a estas empresas que hacen esto. Entonces, eh, esas empresas en, en, las, en los anexos de, la, de, de las bases también tienen requisitos, ¿No? Tienen requisitos que tienen que cumplir, pero eso ya es durante el proceso de, de ejecución, de implementación. Para esta primera fase de postulación, lo único que necesitan presentar es al consultor, que puede ser una persona natural o jurídica, que realice el diagnóstico. La etapa de implementación es posterior a esta primera fase, ¿No? ahí ya el consultor les debe presentar la entidad y en las bases, en los anexos también están los requisitos de la entidad proveedora de servicios tecnológicos esa sería la respuesta perfecto Álvaro, Y ya para terminar, para poder eh, pasar con nuestro panel para las preguntas de rigor para ellos queríamos que nos comentes eh, los gastos elegibles en, en, ambas, en las dos etapas de ejecución ¿no? hablamos de que proyectos se ejecutan en dos etapas pero cuáles son los gastos elegibles en cada una de esas etapas Sí, he cambiado a eh, la PPT. ¿Se puede ver mi PPT? No, Álvaro, estamos hoy en las bases. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente las PPTs. Ahora sí, ¿se puede visualizar? Correcto. Ya, aquí tenemos los gastos elegidos les dijimos que en la primera fase de diagnóstico se puede eh, cubrir gastos del consultor que ustedes van a proponer dentro del formulario de postulación que haga el diagnóstico para eso son los primeros cinco mil soles y los otros eh, bueno, hasta 40.000 mil de recursos no reembolsables son gastos netamente en actividades que se traducen según los casos que hemos visto no? por ejemplo, ahí Hemos visto claramente que hay plataformas que puedan de repente ayudarnos a gestionar eh, el negocio, ¿no? Desde auditorías, asistencia técnica en procesos de mejora continua, optimización de productos, pruebas de productos, diseño industrial, comercio digital, explotación de nuevas tecnologías, medios de pago, acá servicios en línea, operaciones logísticas. logística. Hay una combinación que hemos visto, ¿no? De acuerdo a lo que nos han expuesto que hay varias herramientas que están contenidas aquí, ¿no? Puede ser un ERP, un CRM, que en este caso la implementación y adecuación de parámetros del software, desarrollo de contenido, también hemos visto en el último proyecto, gestión de canales, fijación de precios, gestión de previsiones, inventarios, análisis de data, estrategias de transformación digital, es decir, pueden proponer algunos otros que no estén aquí pero que tengan que ver con el proceso de digitalización. Estos son algunos ejemplos. Entonces, ¿Cómo yo sé qué cosa voy a, a implementar? Eso te tiene que dar el diagnóstico. Por eso se hace un diagnóstico por un experto y ese experto te va a decir, mira, de repente la empresa necesita, de acuerdo también a los objetivos que tiene la empresa, qué es lo que quiere lograr, porque de repente eh, el, el, en el diagnóstico me sale que voy a implementar el, el CRM, pero ojo, hacer un CRM de cero obviamente va a involucrar más tiempo y más recursos. Lo que se puede hacer de repente es, ya hay programas, de repente ya de manera general, que solamente faltan adecuarlos de acuerdo a los parámetros de la empresa, o de acuerdo al tamaño o de qué tipo exactamente de servicio quiere, quiere realizar. ¿no? Entonces puede que eso sea más barato, menos tiempo y eh, eso va a depender mucho del, del tipo de diagnóstico que tenga. Entonces, acá tenemos un resumen, ojo que en las bases, en los anexos, van a encontrar de repente un poco más ampliado esto, incluso con los porcentajes de gasto. Pero para este caso, del de resumen de bases sería esto de manera, eh, digamos, eh, eh, resumida, ¿no? De mucho más, más práctico para que lo pueda entender. Eso sería eh, la respuesta a la consulta. Perfecto, Álvaro, muchas gracias por tu participación. Eh, invitamos a las empresas que están que están conectadas hoy a nuestro próximo evento, que va a ser este 4 de mayo. Hemos compartido la invitación por nuestro chat. Para si quisiéramos eh, pasar con, nuestro, con la ronda de consultas a nuestras empresas, a las empresas de, eh, que, que han formado parte hoy del panel eh, de casos de éxito. Felicitamos a la señora Clara Cruzado, gerente general de Serranova Hoteles de la región Cajamarca, al señor Cristian Torres, gerente comercial de la empresa Racil y al señor Jairo Centeno, gerente general de la empresa Villa Bambú de la región Junín, por las iniciativas eh, que vienen ejecutando, que estamos seguras, eh, seguros, estoy segura de que eh, inspirarán a otras empresas a postular a los fondos de Proinnovate. Quisiéramos realizarle dos consultas muy puntuales a ustedes. La primera consulta que, que es para los tres panelistas es, ¿cuáles son las lecciones aprendidas sobre este proceso de, eh, de implementación de los proyectos? Hablamos de proyectos que se implementan en dos etapas. ¿Qué lecciones aprendidas? Nos podrían comentar. No sé quién quiere empezar, la señora Clara o, o tal vez el señor Cristian. Adelante, por favor. Hola, Cristian, ¿qué tal? Bueno, las lecciones aprendidas que, que he logrado es que tenemos que estar ordenados, cada vez a empezar de una manera este, ordenada en nuestra empresa, ¿no? Y otro que, que he aprendido es que que es bueno también trabajar con ProInnovate, porque este yo no no es el yo la, la primera vez que hice este concurso fue el año 2015 o 14 creo por un este premio de la calidad y eso me, me ayudó a crecer verdaderamente porque todo lo miden con con facturación también no porque para saber que el proyecto es exitoso es cuando eh, tus ventas aumentan año a año y eso nos nos este nos nos permitió, a, a mí al menos a, a, a la empresa, nos permitió crecer en el tema de calidad. Este, y después eh, dos veces, el tema de calidad, después este, el proyecto de digitalización, y ahora estamos en el, en el de, del PAI, ¿no? Programa de Apoyo a la Internacionalización, y con ello hemos logrado concretar también nuestra, nuestro producto vendiéndole este a Estados Unidos. Yo ya fui esta, esta vez a San Francisco y ahora tengo otra feria para ir a Nueva York, pero todo con, con fondos, con fondos este, de Pro Innovate, no Perfecto, muchas gracias, señor Cristian, por su participación. Señora Clara, o señor Centeno, por favor. Adelante, está? por favor. Gracias. Bueno, yo les voy a compartir do, dos lecciones aprendidas. Eh, la primera es que siempre hay una mejor forma de hacer eh, las cosas. Cualquier proceso que nosotros estemos realizando, siempre hay algo mejor que podemos hacer en ello. Eh, y, y lo segundo es que el que cree que es eh, grande para realizar las cosas pequeñas, realmente es pequeño para realizar cosas grandes. Entonces hemos aprendido que tenemos que poner muchas ganas a lo que hacemos, así sea pequeño. Nosotros somos una, una empresa pyme, pero soñadores como una empresa mm, grande, ¿no? Para estar, para estar preparados. Entonces, eh, Proinnovate nos ha ayudado a poder analizar cómo estamos como empresa y, y poder establecer así nuestros objetivos, nuestra visión. Perfecto, muchas gracias, señora Clara. Señor Centeno, eh, por favor, adelante. Bien, creo que el señor Centeno ha tenido problemas con su conexión de Internet. Seguimos entonces con la última consulta para nuestros panelistas. Estamos en este momento con el señor Cristian eh, Torres de la empresa Racil y la señora Clara Cruzado de la empresa eh, Serranova Hoteles. Eh, señores, ya para terminar... Eh, algunas recomendaciones algunos tips que quieran darle a las empresas que hoy están presentes en este evento y que están eh, y que van a postular a este concurso no que es uno de los de los concursos eh, que tiene ProInnovate pero ProInnovate tiene más concursos como ustedes lo saben tiene concursos de innovación concursos de mejora de la calidad ni digitales como usted, eh, la empresa Brasil ganó no adelante por favor sus sus recomendaciones Bueno, mi primera recomendación es que visiten la página web. Eh, de verdad, descarguen y lean este, lo, las bases. Eh, la verdad es bien sencillo. Pare, pareciera que fuera complicado, pero, pero no. Es, es, es bien sencillo. Es paso a paso. Te, incluso tienes un, un tema cuando entras a hacer... Este, el, el eh, en, en la página web también, este, de Proinnovate, eh, es paso a paso es tan sencillo que, que este pero pero la idea es que se lea las bases del concurso. Si no lo lees las bases, este estás como que perdido. Eh, yo leyendo las bases sí he logrado yo, yo he logrado ganar este varios concursos, ¿no? Pero como les digo, todo es de, de acuerdo a la lectura que les den a sus bases este para poder ganar un concurso y revisar siempre la página web de Proinnovate. Perfecto, muchas gracias, señor eh, Cristian. Adelante, señora Clara. Sus recomendaciones, algún mensaje para las, las empresas eh, que van a postular a esa nueva convocatoria del curso de emprendimientos digitales. Sí, eh, la recomendación que, que daría es que es importante trabajar en equipo. Eh, a veces pensamos que, mm, que nosotros podemos resolver eh, alguna situación y y, y no damos cabida a que, a que de repente lo pueda hacer un profesional. Entonces, y escuchar la opinión de todos los que de alguna forma son expertos ya en, en, en algunas áreas. Por ejemplo, nos ha pasado que eh, soy ingeniera de sistemas y, y, y tenía el pensamiento de que yo podía hacer mi página web pero veo que en el camino ya hay otras personas que se han especializado eh, mejor y que podrían hacerlo muchísimo mejor a lo que de repente yo creía que lo puedo hacer entonces hay que dar a veces apertura para que otras personas nos puedan ayudar para que otras personas puedan contribuir desde la rama en la que en que se han especializado o les gusta no a veces escuchar la parte eh, no sé contable la parte de marketing porque a veces nos ha pasado que eh, al momento de hacer el cambio para todo el tema de marketing, de branding, eh, decíamos, no, pero está bonito, ya, sí queda, está bien, pero no, no es así. <ríe> hay, hay lineamientos a los que nos tenemos a veces que adaptar, a los que tenemos que tener apertura a cambiar. Entonces, eh, la recomendación sería trabajemos en equipo, revisemos las bases y aprovechemos esta oportunidad que nos brinda proinnovarte, de poder digitalizarlas. Claro que sí, muchas gracias señora Clara, muchas gracias a nuestros panelistas, eh, les deseamos los mejores éxitos en sus proyectos empresariales y esperamos que nos puedan eh, acompañar en otros eventos que realicemos en el marco de este concurso y otros concursos que ustedes son beneficiarios. Les agradecemos a todos por estar presentes hoy en este evento, en nuestro evento Impulsa tu empresa con tecnologías digitales. Ya saben que a través del concurso Mi Pymes Digitales el programa Pro te ofrece a las micro, pequeñas y medianas empresas de diversos sectores, la oportunidad de cerrar brechas tecnológicas e implementar herramientas eh, tecnológicas indispensables para crecer en el mercado. Y hoy, tres empresas que han accedido a los fondos nos han mostrado los logros y resultados de, de sus proyectos. Pronto nos volveremos a conectar para eh, compartir más información sobre nuestros fondos de cofinanciamiento, absorber sus consultas y brindarles tips para la formulación de sus proyectos. Nuestro próximo evento es este 4 eh, de mayo este jueves 4 de mayo a las 4 de la tarde, así que los esperamos en nuestro taller de postulación. La, eh, la invitación ya está hecha, hemos dejado el enlace eh, para que pueda registrarse en, en el chat. Eh, síganos en nuestras redes sociales, donde constantemente vamos a compartir información valiosa para las empresas, para los emprendedores y para actores del Ecosistema Nacional de Innovación. Muchas gracias a todos por conectarse hoy. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego.